Sí, buenas noches Giselle, Rey y todo el equipo de esta emisión. Estamos en vivo casi ya a la medianoche aquí en el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica y queremos actualizar al país de todo cuanto tiene que ver con la contingencia, con la condición excepcional que fue informada en la emisión de la Mesa Redonda ...de este día y también en la emisión estelar de las ocho pasado meridiano. Con nosotros el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero... Lázaro Guerra Hernández, pero también queremos agradecer la presencia acá en este contacto del ministro de Energía y Minas, el compañero Liván Arronte Cruz y de la viceministra, la compañera Tatiana Amarán. Ambos eh, nos acompañan junto a un grupo de expertos especialistas y compañeros del despacho nacional de carga que en este minuto están trabajando trabajando eh, ininterrumpidamente para tratar de solucionar esta eh, contingencia, esta condición excepcional que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional. Eh, buenas noches, Lázaro, nuevamente. Eh, ¿Cuánto se ha eh, progresado a partir de que realizamos el último contacto en la emisión estelar, en la mesa redonda, en esta situación que enfrenta el sistema? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Decirle que en la, en la mesa redonda explicamos que el sistema estaba trazando una situación excepcional toda vez que a partir de la avería ocurrió en la línea de transmisión, en varias líneas de transmisión eh, que enlazan Matanza con la, con la y una línea que enlaza eh, eh, matanzas con la asociación de Cotorro, eh, se dividió el sistema y eso provocó que eh, el sistema eh, tuviera un cero total, o sea que no, no había servicio eléctrico en ninguna parte del país. A partir de ahí se acometieron las labores de, eh, de restauración del sistema, que es como, como se llama eh, técnicamente, y se comenzó en, en las tres regiones del país el proceso, ese proceso de restauración, la región occidental, la región central y la región oriental. En la región oriental ha habido un avance mayor, toda vez que la red de transmisión en la, y de distribución también en, la, en esta región estaba íntegra, eh, o sea, no había, no había sufrido ningún daño, a diferencia de la región occidental, ...que atravesado ya, tuvo, tuvo los daños provocados por el paso del, del huracán Ian. A partir de ahí ya en la región oriental se comenzaron a hacer los microsistemas... ...gracias a la, a la posibilidad que tenemos de la generación distribuida... ...se puse, pudieron hacer microsistemas en varias regiones del país... ...y a partir de ahí también se pudo llegar, con o sea, llegar, alcanzar a tener tensión... ...en la, en la, en la termoeléctrica de Ramón Pérez de Efecto... ...y comenzar ya el arranque de la unidad 1 de esta central termoeléctrica... ...y también ya se pudo llegar con tensión... ...a la, a la termoeléctrica de, de Novita, o sea, de 10 de octubre de Novita, Quiere decir que la, esta región oriental ya, tiene, ya ha tenido un proceso de avance... ...y también los microsistemas que, repito, en algunas provincias se ha podido lograr... ...incluso dando servicio a un nivel, a un nivel de carga gracias a estos microsistemas. En la región central del país, con la utilización de la planta Pico de, de Varadero... ...ya se ha podido llegar al la, a la, a la, a la ciclo combinado de energas ...y a partir de ahí se debe comenzar un proceso ya de restauración... En esta, ...en esta zona que permita, pues por supuesto, ir, ir incrementando la capacidad de, de poder servir la carga en esta en zona... Esta, ...enlazarse con la región oriental. Y en la zona occidental es un proceso más complejo porque tenemos eh, la red de transmisión eh, averiada, una, una parte de la red de transmisión averiada por el paso del huracán IA, lo que hace más complejo el proceso de restauración... Se ha tratado, o estamos en el proceso de, de hacer tres eh, tres sistemas en que es lo que estamos fundamentalmente enfocados en estos momentos, con, con la generación móvil de Marín la generación móvil de aquí de la, de la Habana, específicamente la generación móvil de Regla, y también con el, la, el ciclo combinado en el Gajaruco. Y a partir de ahí comenzar ya un proceso de restauración que va a ser un poco más lento toda vez que tenemos que ir en paralelo certificando los circuitos de distribución de esta región que fueron, que eh, a, por el paso del del Nía, eh, fueron abiertos, o algunos voluntarios y otros que pues, fueron pro provocados por la avería de, o sea, motivados por, por los vientos, y hay que certificar su circuito y a partir de ahí poder ir sirviendo la carga en paralelo con el proceso este de restauración, de, de garantizar las islas provocadas, o sea, una vez que fue el que hubo el cero total en la, en la región occidental. que Así que es un proceso paulatino y que se va a hacer pues, en las tres regiones, de manera que cuando tengamos sistema en las tres regiones, poder enlazar y tener ya el sistema interconectado nacional, que al final es el objetivo fundamental que estamos o sea, que queremos buscar con esta con este proceso de restauración. Y la región occidental, en paralelo, por supuesto, trabajar en el proceso de recuperación de la de los daños del, del huracán Ia, pero, por supuesto, garantizando que tengamos sistema eléctrico en la, en la zona occidental y poder servir la mayor cantidad de haga posible en función de las posibilidades que tengamos de eh, restauración de, o, de, o de restablecimiento de, la, de los circuitos que fueron averiados por, por la causa del huracán. Ese so, es, es en el proceso que estamos en estos momentos. En toda la madrugada seguiremos trabajando en el proceso de restauración del sistema en las tres zonas. Tenemos especialistas trabajando, vamos que vamos a trabajar de manera continua para poder restablecer las condiciones del sistema. Y también para ello tenemos los linieros y, los, y el personal de, de apoyo de un grupo de provincias de todas las provincias del país incluso nos van a incorporar la, la, la provincia de Guantánamo y Santiago que en un principio no estaban incorporadas los contingentes, ya, se, ya vamos a incorporarlas a los contingentes de apoyo que van, que van a trabajar en las regiones donde fueron más afectadas por el por el huracán IAN que fueron Pinar del Río, Artemisa La Habana, y Mayabeque y la Isla de la Juventud que fueron los que fueron afectados por, por, por el paso del huracán así que en paralelo estamos trabajando en esos dos, en esos dos procesos Primero, levantar el sistema, o sea, restaurar el sistema eléctrico y en paralelo trabajar en, los, en el proceso de restauración de los daños provocados por la cadenilla. Esa es la situación que tenemos en este momento. Ya en la mañana informaremos la situación que, ten, que, vamos, que, que, que que tengamos en ese momento, que hagamos el pase sobre las siete y media de la mañana, para ver cómo sucede, o sea, los, los, los avances que tuvimos en la, en la madrugada para mantener informada a la población en este sentido. Lázaro, fundamental la generación distribuida y energaz este, en este contexto, ¿verdad? Sí, la generación distribuida es una ventaja que, de, que a partir de la revolución energética tuvimos que nos permitió hacer microsistemas en, lo, en, en, en el sistema interconectado nacional que nos permite mejor, o sea, disminuir los tiempos en los procesos de restauración ante un evento como este. Si no tuviéramos la generación distribuida sería mucho más difícil, o sea, de, había mucho más dificultad para poder... Eh, garantizar los procesos de restauración en el menor tiempo posible, y eso es una ventaja que tenemos en estos momentos, aunque tenemos di disminuida la capacidad de generación por la, por la disponibilidad, pero tenemos la posibilidad de tener la generación distribuida y por supuesto eso nos ayuda a disminuir los tiempos de, de restauración del sistema eléctrico. El pensamiento del inolvidable comandante en jefe Fidel Castro Rosso, puesto, puesto una vez más en, en, una, en una situación tan compleja como la que enfrenta en este minuto el Sistema Eléctrico Nacional. Exactamente, y por eso como parte del programa de recuperación que, que, que tenemos pensado para, del, del, de, la, de la capacidad de generación del sistema eléctrico, tenemos la incorporación de un nivel de potencia en la generación distribuida tanto los motores a fuel como los motores a 10 que también permite garantizar la fortaleza esa que nos da este tipo de generación y por supuesto incrementar la capacidad de generación del sistema para disminuir las afectaciones al servicio en régimen normal de operación que era antes del paso del huracán teníamos déficit de capacidad de generación y a partir de ahí trazamos la estrategia tanto en la generación base, que en la zona de termolética como en la generación distribuida para ir incrementando los niveles de los, la capacidad de generación, unido a la generación con, con inversión extranjera, que también tenemos pensado incorporar al sistema, llegar a, a finales de mes de diciembre con una capacidad de generación que nos permita tener un balance positivo entre la generación y la carga, que permita cubrir la demanda del sistema. Lázaro, siempre te, le agradecemos a usted, a los compañeros del despacho nacional de carga, a los especialistas, que cada día en las madrugadas nos actualizan de la situación que enfrenta el, Conce el, el sistema eléctrico nacional y hoy eh, en esta eh, situación excepcional que usted ha explicado. Tenemos con nosotros también al ministro de Energía y Minas, al compañero Libán. Libán, eh, un, un minutico eh, con nosotros acá en vivo. Esta es una transmisión, reitero, en directo a través de Cuba Visión y Canal Caribe. Ministro, buenas noches. Gracias por recibirnos acá nuevamente en el despacho. Una situación excepcional, pero ya se están observando las vías para solucionarla Sí, como explicó el director técnico de la Unión Eléctrica, estamos enfrentando esto por, eh, sí, eh, por las diferentes zonas, eh, enfocado fundamentalmente a crear los microsistemas y dándose el servicio eléctrico en cada una de las provincias, siempre y cuando eh, dé el alcance eh, para, esta, para esta potencia eh, con la demanda determinada que hay en cada emplazamiento, pero lo fundamental es llegar a las grandes termoeléctricas. Llegar a la gran termoeléctrica, ya llegamos a Felton, ya Felton está en estos momentos en proceso de arranque, es uno de los principales pasos que hemos, que hemos tenido. Ya también llegamos a la termoeléctrica de, de, de Nuevita y vamos a comenzar dentro de breve también el proceso de arranque en esta termoeléctrica y también estamos trabajando en el crear los microsistemas que sean eh, fuertes para poder llegar también a la termoeléctrica de Césped y llegar también a la termoeléctrica de Guitera, como explicó el director técnico en estos momentos. Es sí, decir, ya tenemos ya eh, la planta pico de Varadero, ya hemos llegado en el gas, vamos a arrancar en el gas Varadero y cuando hagamos este sistema ya entre en, en la planta pico en el gas Varadero vamos a tener una carga importante que vamos a llegar a Guitera y comenzar el proceso de arranque en Guitera. La zona más complicada la tenemos ahora, en la zona occidental, eh, tenemos la termoeléctrica de Mariel, que eh, bueno, su, te, tiene, te, su, eh, sí, tiene, tiene tenemos que revisar, hay una eh, los vientos ahí en estos momentos eh, que, que pasaron y, y el agua que, que cayó, tenemos que ahora revisar todos los equipos, medir todos los equipos, tenemos que calentar la planta, en estos momentos está sin servicio eléctrico, está solamente con, con, con, con emergencia ahí. Esta planta se debe incorporar mañana en algún momento, comenzar después que se hagan todos los trabajos, comenzar el proceso de arranque y eh, también la termoeléctrica de, de, de Santa Cruz del Norte que en el proceso este también de, de apertura del sistema eh, tiene sí, te, tuvo un problema con los sellos atmosféricos del condensador de, de, la, de la turbina que se están también eh, reparando. Esta unidad también en, en el día de mañana, estas dos unidades que están en servicio, en el día de mañana pueden, al final del día de mañana, pueden estar ya disponibles. Como ve, estamos trabajando en todos los frentes, la situación más compleja eh, la tenemos aquí en, en la bar ya bueno, Lázaro lo explicó, estamos tratando eh, con la generación móvil eh, hemos probado eh, algunos circuitos y se nos han disparado los motores, así que no hemos tenido muchos resultados hasta este momento aquí en La Habana, es decir que cada vez que tiramos, es decir que logramos eh, tener un motor en servicio y logramos conectarlo con la carga, se nos está disparando eh, los circuitos que están, es decir que eso evidentemente tenemos que seguir revisando los circuitos para ir concretando y ver si podemos eh, dar eh, generación y, y empezar a, a tener, irse la carga aquí en La Habana paulatinamente. Ministro, eso fue a consecuencia de los fuertes vientos, ¿verdad? Sí, todo todo parece indicarle. Una situación eh, compleja que se dio en el sistema. Se abrieron tres líneas de 220, o eh, sea, se separa el sistema. Al separarse el sistema, es decir, se crean dos sistemas: uno en la zona oriental y uno en la zona eh, occidental y eh, se produce un desbalance a partir de la capacidad de generación que teníamos en el occidente y en el y en el y en el oriente esas capacidades no estaban compensadas y realmente eh, los dos sistemas se, se, sí, sí, se abrieron y fueron a cero a partir de ese desbalance tan grande que hubo con, con las frecuencias en el sistema en esos dos en esos dos sistemas que se crearon aislados en ese momento de, de la apertura del sistema Ministro, muchísimas gracias también a usted por, por acompañarnos en este contacto, por esta valiosa información que ha ofrecido a la teleaudiencia del país y ya es una noticia positiva el hecho de que se esté llegando ya eh, con la energía, con la atención a algunas centrales térmicas y también el aporte que está realizando la, la generación distribuida en las denominadas islas en las islas, la idea del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, ante ocasiones de huracanes y de contingencias meteorológicas que cuando, en aquel momento él concibió. Muchísimas gracias, ministro, nuevamente. Y es la información en directo desde la Unión Eléctrica en el Despacho Nacional de Carga en el edificio del Ministerio de Energía y Minas, Giselle y Rey, eh, les eh, agradecemos esta posibilidad de actualizar al país con este tema de alta incidencia en la vida nacional. Y ahora...